su Plan de Trabajo 2017-2018, esto como presidente protémpore del organismo. El objetivo principal del Ecuador a cargo de la presidencia protémpore es fortalecer la integración andina en base a la priorización de las siguientes áreas, interconexión eléctrica, salvaguardia cambiaria, desarrollo fronterizo, telecomunicaciones, entre otros. Ecuador también planteará que desde la Secretaría de la CAN se impulse proyectos y mecanismos de cooperación en materia ambiental, se coordine la posición subregional en foros internacionales y establezca los arreglos institucionales del caso. Además, en el ámbito del turismo se propondrá dos ejes,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 lo que significa un incremento de 2,2% con respecto al anterior trimestre y de 1,9% en comparación con el primer trimestre de 2016. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, constató el avance de los trabajos que se realizan en la vía Cuenca-Azogues-Biblián. Esta carretera que conecta a las provincias de Azuay y Cañar registra un avance del 85%. La carretera Cuenca-Azogues-Biblián, también conocida como Vía Rápida, tiene un 85% de avance. Así lo constató el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, durante un recorrido. No son varias que estamos en proceso de construcción. La principal es esta autopista Cuenca-Azogues, en donde se está invirtiendo cerca de 108 millones de dólares. Estamos haciendo el mantenimiento de la Cuenca Girón-Pasaje, en donde hay una inversión de aproximadamente 38 millones de dólares. Estamos haciendo también la... La Gualaceo Limón, estamos haciendo también eh, las la, eh, la minas, eh, la minas Tablón Pucará, que también estamos haciendo una intervención importante. Estamos haciendo una intervención en el caso del Tawal, que ustedes saben que es una intervención emergente. Y este es un conjunto de intervenciones que son parte de un plan de intervención integral que va a beneficiar a la SOA y que va a permitir una mejor conectividad. En el acceso a la parroquia El Valle se construye un distribuidor de tránsito para facilitar el ingreso y salida de los moradores de la parroquia rural y así descongestionar la circulación en horas pico. Estamos estudiando, estamos analizando con el sector privado, estamos analizando las posibilidades públicas, también para hacer intervenciones adicionales a esta vía importante que es de la Cuenca Sogues y también otras obras como el acceso sur de la ciudad de Cuenca y también la conectividad con los cantones orientales, la Cuenca, Gualaseo, Paute y todos los cantones orientales. Durante el recorrido, el ministro también se refirió al estudio para la ampliación de la vía El descanso gualaceo a cuatro carriles, cuyo financiamiento se ha propuesto con la emisión de bonos del Estado y a través de alianzas público-privadas, como solución vial a los siete cantones orientales, entre ellos Paute y Gualaceo, así como la conexión con la provincia de Morona-Santiago. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre el impulso que dará el gobierno a la educación superior que forma a profesionales en competencias específicas. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional. Todas las formas de expresión artística.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 Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que con la participación de periodistas, dueños de comunicación, directores de contenido y ciudadanía en general, se instaló en la ciudad de Tena la segunda jornada de la Mesa Política Estratégica de Comunicación, encuentro que forma parte de la iniciativa de diálogo nacional propuesta por el presidente de la República, Lenin Moreno. Fabricio Ceballos, subsecretario de Información de la Secretaría Nacional de Comunicación, destacó la presencia de los representantes de los medios de comunicación en este encuentro para construir acuerdos beneficiosos para el país. Hace cuatro años, Ecuador asumió el reto de adaptarse a una nueva normativa, la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en el año 2013 en reemplazo de un cuerpo legal obsoleto desde que está vigente la Ley de Comunicación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 Dueños de medios de comunicación, docentes, estudiantes y, en fin, todos quienes tengan relación al ámbito de la comunicación. Tena es la segunda ciudad que visitamos en esta semana. Anteayer arrancamos en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, y así estaremos durante las siguientes tres semanas en otras seis ciudades del Ecuador. Revisamos otros temas.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 La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a la liquidadora del extinto Banco Nacional de Fomento, Lorena Cerna, quien explicó los avances de la aplicación de la Ley de Reestructuración de Deudas de la Banca Pública y Cerrada. En el mes de abril de 2017 entró en vigencia la Ley para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública. Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. La normativa prevé otorgar facilidades para más de mil personas, conocidos como deudores de buena fe, para que puedan honrar sus obligaciones. En tal sentido, la liquidadora de Ban Ecuador, Lorena Cerna, otorgó datos como avanzado el cumplimiento de esta normativa. De todo lo que dispone la ley de reestructuración de deuda de la banca pública, actualmente se han beneficiado únicamente 1.927, que viene a ser el 6.5% de nuestra cartera. Las dificultades son muchas, dijo la liquidadora. Más aún cuando hasta el mes de octubre se cumpliría el plazo que establece la ley. De ahí en adelante, se reactivarían los procesos coactivos iniciados y juicios por insolvencia. Comenzaría la gestión de cobranza ya a través de la parte judicial. No obstante, para quienes aún no acceden a estos beneficios, existen trabas para cumplir con las obligaciones pendientes, dijeron los representantes de diferentes frentes de deudores del país. De solicitar una eh, reforma a la ley, que se elimine este 5% de encaje, que se, elimine, que se elimine esa tasa de interés, obviamente. Que el BAN Ecuador tiene una deuda que no le pertenece porque nosotros firmamos documentos con Banco Nacional de Fomento. La ley es integral, dijo en cambio la asambleísta Marcia Reggi. Lo que hace falta es la adecuada socialización, explicó. Entonces eso está obstaculizando quizás el desarrollo económico, no solamente de los agricultores, sino de, todas, de todo el país. La normativa amplía los plazos para que estas personas puedan cumplir con sus obligaciones pendientes, que no pudieron cumplir con los convenios de recálculo. La Policía Nacional de Ecuador, en su compromiso por brindar seguridad a la ciudadanía, emprende actividades lúdicas que llevan mensajes positivos y preventivos a las personas. Conozcamos cómo se desarrollan estas jornadas. El sargento Luis Palacios es el mago policía. Él, a través de trucos y espectáculos lúdicos, lleva a los jóvenes y a la ciudadanía en general el mensaje de seguridad de la Policía Nacional. Y, y es muy divertido y a la vez muy especial ver a un policía con capa y que haga trucos y la gente empiece a dudar de lo que ve. El mago policía ha hecho presentaciones en Quito, Guayaquil y Manabí, teniendo como respuesta mucha aceptación por parte de los asistentes. Durante y después del 16A del terremoto, se apoyó, se sigue apoyando a la gente. Teníamos que llevar muchos valores, a lo menos para los niños. El Grupo Lúdico de la Policía Nacional es una acción de responsabilidad social que lleva adelante la policía comunitaria a través de personal capacitado en artes lúdicas, realizando estrategias de prevención y fortaleciendo en temas de prevención, seguridad ciudadana, principios y valores a niños, niñas y adolescentes. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que Colombia y Honduras convocan a cumbre contra el narcotráfico. Inicio de Espacio Promocional Hagamos minería responsable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 Fin de espacio promocional. En las noticias del mundo les contamos que Colombia y Honduras convocan a una cumbre contra el narcotráfico, mientras que Donald Trump llegó a Francia para su visita oficial. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Donald Trump está en París, deja abierta en Washington la caja de los truenos con las acusaciones de connivencia con Rusia para intentar cerrar tantas y tantas discrepancias con el presidente francés Emmanuel Macron. Todo con la pompa que merece ser el invitado de honor a la fiesta nacional de Francia. Y es que en esta ocasión las tropas de Estados Unidos abrirán el tradicional desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos al conmemorarse el centenario de la entrada del ejército estadounidense en la Primera Guerra Mundial. La lucha contra el terrorismo y el desafío del cambio climático están sobre la mesa de las relaciones bilaterales, aunque Trump y Macron tienen formas muy diferentes de entender al mundo. Pese a todo, estadounidenses y franceses siguen apostando por el diálogo. Petro Poroshenko ha inaugurado en Kiev la cumbre de su país con la Unión Europea. La cita se centra en la implementación del acuerdo de asociación con la Unión, adoptado definitivamente hace dos días, tras superar las reticencias de Holanda y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Pero la corrupción sigue siendo la asignatura pendiente. Estamos pidiendo que se intensifique la lucha contra la corrupción porque es algo que acaba minando todos los esfuerzos de este gran país, señaló el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo según Transparencia Internacional. Veo claramente que a Ucrania no le derrotará un enemigo externo. Es un país demasiado fuerte y solo podrá ser destruido por sí mismo, advirtió el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk. Los acuerdos de Minsk para la paz en el este de Ucrania y la situación humanitaria en los territorios controlados por los separatistas prorrusos son otros de los temas a tratar. Rusia es el agresor, no es un intermediario en esta situación, sino un agresor flagrante y cínico. Y la decisión de la Unión Europea es la de continuar las sanciones económicas contra Rusia hasta el 31 de enero de 2018, afirmó el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. El líder ucraniano expresó su deseo de que las próximas cumbres entre Ucrania y la Unión Europea puedan celebrarse en Donetsk o en Crimea. Christopher Wray, elegido por Donald Trump para dirigir el FBI, ha salido airoso de su audiencia de confirmación ante un comité del Senado. Ray, un abogado de alto standing que trabajó con el gobierno de George Bush ha asegurado que preferiría dimitir antes que ceder a eventuales presiones de la Casa Blanca Mi compromiso es con el Estado de Derecho, con la Constitución, con los hechos, donde quiera que puedan conducir y no hay nadie en este planeta, ningún lobby, que pueda convencerme de no llevar a cabo o abandonar una investigación justa y merecida It's very hard to get, Trump ha elegido a know, después del despido fulminante y estrepitoso of del antiguo director del FBI, James Comey, of quien ante el Congreso and reconoció que el presidente le pidió que dejara pasar su investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales. En relación con este caso, Brad Sherman, un congresista demócrata, ha presentado ante la Cámara de Representantes una resolución para activar un impeachment, es decir, un proceso de destitución presidencial por obstrucción a la justicia. Por el momento se trata de un acto meramente simbólico, sin posibilidades de prosperar, pero que refleja el clima de crispación política en Estados Unidos, un clima que Trump ha dejado atrás para volar en dirección a París, donde va a ser el invitado de honor de su homólogo Emmanuel Macron en las conmemoraciones del 14 de julio, fiesta nacional. En Francia. Muy bien. Los presidentes de Colombia y Honduras anunciaron el miércoles que convocaron a Estados Unidos, México y los países del Triángulo del Norte a una cumbre contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos retos comunes, tenemos visiones comunes, tenemos problemas comunes que, si colaboramos con la debida efectividad, pues los vamos a seguir resolviendo como hemos hecho en estos últimos años. El presidente Santos afirmó que se debe combatir en conjunto al crimen organizado y el narcotráfico en una declaración junto con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández. Por primera vez he escuchado dos administraciones continuas de Estados Unidos reconocer que hay una responsabilidad compartida, aunque diferenciada, y que ellos, Estados Unidos, quieren ser parte de la solución, porque está en el mejor interés de ellos. Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca y buena parte de los cargamentos de droga atraviesan los países centroamericanos hacia Estados Unidos, su destino final. Los países del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala mantienen planes de seguridad conjuntos para combatir a peligrosas pandillas y bandas de narcotraficantes que actúan en su territorio. Amigos, amigas, antes de finalizar queremos enviar un saludo a Alexandra Reyes que nos escribe desde Nueva York, a Marjorie Pilay y Cristo Apanta que nos escriben desde España, asimismo a Rosa Alcázar que nos saluda desde Italia, también a Saludo Ramón que nos escribe desde Murcia a David Pavón que nos escribe también desde nuestro país a Darwin Ordóñez, que nos mira desde Venezuela. A Rafael Espín, también que nos mira desde Italia. Gracias por su fiel sintonía. Aquí finalizamos con la segunda emisión de su noticiero ciudadano. Más noticias hoy a las 7 de la noche. Hasta pronto.